Hola, a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vale. Vamos por el segundo capítulo de Minecraft Hardcore. He visto que os ha gustado bastante, así que qué menos que traeros el segundo episodio. Un árbol, porque es lo que necesitamos. Vale, pues ya hemos instalado el árbol. He cortado este trozo, porque para que no vierais cómo sigo talando el árbol, ¿sabes? Porque es un poco aburrido eso. Vale, entonces. Eh, voy a hacer las herramientas básicas Que serían la espada, el hacha, la pala y el pico, ¿vale? El hacha, el pico, la pala eh, Y necesito carbón, así que voy a pillar un poco de madera Porque porque si no, no puedo no puedo hacer carbón, ¿sabes? Que con eso Espérate ¿Qué tal este árbol? Vale Perfecto eh, Claro Lo que pasa es que ahora necesito Vale Lo que no he dicho O creo que sí No lo sé Me voy a hacer la casa Debajo De la tierra Vale Por lo tanto Vamos a ir Inspeccionando Un poco Vamos a explorar un poco Hasta que encontremos el lugar adecuado Me voy a llevar arena Para el tema de bueno, no sé para qué Porque si va a ser un búnker No tiene ventanas, pero Pues si acaso, ¿sabes? Pues si acaso me da la vena y le pongo ventanas Al búnker va a ser un poco difícil Un búnker con ventanas Pero bueno A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos piedra Vale, sería importante pillar un poco Por lo menos para poder hacer Lo que sería el pico eh, El horno yo creo que me da tiempo, ¿no? Hasta que se haga de noche. Hasta que se haga de noche, Y yo creo que sí me da tiempo a pillar un poco de roca, aunque sea para el tema de las herramientas. Aquí no hay carbón y no tiene pinta de que sea una cueva. Me podría quedar aquí. Sí. Pero tampoco es que me guste mucho esta zona para para vivir. No te voy a engañar. Esto es una cueva. Ah. Oh, wow, wow, wow, sí, es una cueva, es una cueva. Bueno, es una cueva, agujero, como quieras llamarlo. Mm, yo creo que me voy a quedar aquí, ¿eh? Me da que me... Vale, me quedo aquí. Sí, sí, perfecto. Perfe Así se hacen las antorchas, ¿sabes? Muy bonito, ¿eh? Vamos avanzando. Voy a pillar el carbón y voy a hacerme las herramientas. Y cuando esté medianamente lista, continuamos, ¿de acuerdo? Pequeño corte y enseguida volvemos, ¿vale? Pues ya he pillado el carbón, ¿vale? Ya me he hecho las herramientas, ya tenemos todo listo. Vamos a empezar ya a decorar un poco nuestra casa, ¿vale? Porque esto ya es nuestro hogar, dulce hogar. Entonces, lo que necesito, antes de nada, me acabo de dar cuenta, quiero saber las coordenadas, así que vamos a ir a ajustes, vamos a poner las coordenadas. Y volvemos. Vale, pues ya tenemos las coordenadas, ¿vale? Eh, este capítulo es diferente, ¿vale? Como estás viendo, tiene varios cortes y, y quiero que sea eh, diferente, ¿vale? A ver si os gusta. Vale, entonces, eh, vamos a empezar por decorar la casa. ¿Vale? Ya no es muy necesario eso, pero, pero yo creo que si vamos a vivir aquí tendría que estar esto un poco más mono, ¿eh? No te voy a engañar. Vale, entonces, voy a pillar toda esta piedra, porque voy a hacer escaleras, ¿vale? Que las escaleras nos van a poder servir para decorar un poco la cueva está ¿vale? Sigue siendo de día, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vale, pues voy a aprovechar y voy a pillar un poco más de madera, porque la voy a necesitar. Así que vamos a pillar más... Maderita, no sé si voy a poder pillar todo el árbol Aunque ahora se nota que estoy utilizando un hacha de piedra Porque te dan bastante más rápido, ¿vale? Se nota, ¿eh? La verdad es que se nota bastante Voy a pillar... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Voy a tratar de pillar otro árbol Madre mía, me estoy complicando demasiado la vida Recuerdo que estamos en hardcore, ¿eh? Tenemos solo una vida Vamos a intentar... Sobrevivir mm, De momento Sigue siendo de día Es buena señal Porque así nos tenemos que es, es como un aviso diciendo Oye, prepárate Que a la noche Viene lo, lo peligroso Vale, a ver No veo nada alrededor En plan A ver, me siento en mi hábitat Porque estoy en el, en el yago, Estoy en la nieve Pero... Porque ya sabéis que los ositos polares Acabo de encontrar lana Perfecto, genial Gracias Lobito por conseguirme lana Yo tengo uno, solo necesito Tres más, perfecto Bueno, tres no, perdón, dos más Vale Ya, ¿para qué quiero tanta madera? Para poder hacer aquí decoración Vale, yo creo que con esto Vamos a, de... Vamos a despejar Un poco y preparar Lo que sería nuestra casa Vale, y volvemos después de este mini corte Vale, podríamos decir que ya está eh, preparada lo que sería nuestra casa Vale, ya tenemos, ya ya ya tengo todo así despejado un poco esto Vale, así que hay que hacer aquí esto No te preocupes que yo me entiendo, vale Aquí va a ir eh, posiblemente madera, vale Madera Bueno, madera No sé, no sé Yo qué sé ya, yo que sé Lo que sí sé es que esto Lo voy a poner en este huequito de aquí ¿Vale? Voy a empezar a decorar la casita Vamos a poner esto aquí pam Vamos a poner el horno La mesa de crafteo Ponemos el carbón Me hago más antorchas ¿Para qué quiero las escaleras? Voy a ponerlas aquí pam, pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam, porque esto también va a ir fuera Vale, ya es de noche Ok Uf, Misterios ¿Qué misterios habrán? Fuera De momento no quiero descubrirlo, ¿vale? Es de noche Tranquilicémonos Así que Vale, bueno, pues aguantamos por lo que tenemos. Vale. Ah, está claro que de aquí sale agua. No voy a picar por ahí, ¿eh? Voy a picar en otra zona. Vale, espérate, ¿ves? Aquí. Escaleras, otras escaleras. Tenemos aquí otro camino. Altura. 65 o 60 y algo Entonces voy a hacerme 1, 2 Yo creo con estos dos picos es suficiente Entonces voy a hacerme un cofre Que me acabo de dar cuenta que lo tengo <risa> Y eso es importante Para no perder las cosas Vale, el cofre va a ir aquí Vale, entonces, pam, pam, pam, pam, pam, pam, lo dejo todo Ya sabéis que yo suelo dejarlo todo Y nos preparamos para la mina Enseguida volvemos Vale, pues ya estamos listos, vale, para ir a la mina, a la cueva eh, He hecho una azada, porque no tenía, he cocinado el filete Me he preparado ya el inventario para ir a la cueva Así que vamos a ir en esta dirección, vale Voy a picar aquí Voy a ir hasta la capa... Pff, eh, de momento, hasta la capa 40. Ahora sí es una bajada en condiciones. Dirás, ¿te vas a quedar aquí? Sí, me voy a quedar aquí. A ver, a, ver, a ver cómo sobrevivimos. vale Dirás, ¿entonces no vas a salir a la superficie nunca? Sí, vas a salir a la superficie. Tranquilos. Pero primero, ya sabéis que toca empezar a... Equiparnos, porque si no, ya sabéis lo que puede pasar, ¿no? Solo tenemos una vida y no queremos desperdiciarla. Si me quieres seguir en Instagram, te lo dejo por aquí o abajo en el comentario fijado. Vale, pues ya estoy en la capa 30, ¿vale? Vamos a ir a acabar por aquí, a picar, a ver si encontramos algo interesante, aparte de que se me acabe el pico. Pam, pam, pam, pam. Lo bueno es que tengo mucha piedra, ¿eh? Me podría servir para hacer la casa. Es que, claro, estoy dudando. ¿Nos quedamos en el búnker o nos hacemos una casa? Claro, a, a primera yo había pensado en hacer un búnker. ¿Sabes? Pero con toda la piedra que tenemos... Claro, es que estoy recolectando mucha piedra, ¿sabes? Lo que, lo que es demasiada piedra. Y la de experiencia que estoy pillando también... Es genial lo ayer. Demasiado genial. Lo único que... Claro, no tenemos la lana suficiente para poder hacer la cama. Lo único que me queda es o esperar a que los lobos eh, ataquen a más ovejas. Y por ello me den lana. Porque esa lana la he conseguido a través de un lobo. Que parece ser que ha terminado con la vida de una oveja. O eso. O... O vamos a por arañas y que nos den hilo, con suerte, y con ello hacer... ¡Oh, mira, más hierro! ¡Hierro, hierro, hierro, hierro! Tenemos hierro, vale. ¡Dios, que sea hierro! ¡Dios, que si hay hierro! Vale, vale. ¡Mamadísima para los bichos que, que, que acechan en la oscuridad y que, y que me están esperando a que yo salga eh, y que les diga... ¡Eh, venid a mí! Pero con la cara destapada. Y, y claro... Me están esperando, me están esperando Pues sabes que no pienso ir hasta que no tenga una armadura Porque si no, ya sabéis lo que ocurre, ¿verdad? ¡Oh! Bien, bien, bien, eh, fuerte. he tenido suerte He tenido suerte, he encontrado una cueva, perfecto Voy a ir a por... A por... A pa pa pa pa, pa Para pa pa, pa. A Hacerme otro pico Vale, me voy a hacer otro Me voy a hacer... yo creo que con dos es suficiente que me haga dos picos más. Sí, porque... Yo creo que... Bueno, no sé. Yo voy a dejar esto. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Vamos a empezar a equiparnos para la cueva. Y nos vemos cuando estemos... Pues en la cueva, básicamente. Así que enseguida volvemos. Vale, pues ya estamos en la cueva. Así que vamos a empezar a... Hacer lo que hay que hacer, ¿no? Que es iluminar un poco. Aquí sí que mi intención es iluminar para que no aparezcan tantos bichos. Porque recuerdo que estamos en hardcore. Así que si sí, morimos podemos perder todo lo que tenemos. Y, y no querríamos, ¿verdad? No querríamos. Aunque sé que lo estás deseando. ¿no? Porque, porque eres así de travieso y de simpático. Pero vamos a intentar que no ocurra, ¿vale? Nos vamos a alimentar por ahora de carne podrida. ¡Uy! Y vamos a intentar no morir en el intento, ¿vale? ¿Qué te parece eso? ¿Vale? Ahora me alimento Ahora me alimento Vale. Gracias por el casco. Vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que tiene. ¡Dios! Vale, me lo llevo. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Sabes que no se me iban a regenerar, pero se me están regenerando. Gracias, corazones. Vale, ahí hay más hierro. ¿Mi intención ¡Oh, Dios! ¡Qué susto me ha dado el zombie! Vale. Mi intención es, a, es ir a por más. Vale. A por más hierro. Y hacernos la armadura completa de hierro. Que yo creo que con lo que tenemos nos llega, ¿eh? Podemos hacernos por fin. La armadura de hierro y empezar a avanzar más todavía. Dirás, ¿te vas a pasar el Minecraft? <ríe> Qué simpáticos que sois, ¿eh? La verdad es que sois bastante graciosos algunos. ¿Tú me ves con cara de pasarme el Minecraft? ¡No! La respuesta es No. Si con lo mala que estoy jugando, ¿tú te crees que voy a pasármelo? Pues es que, de verdad ¿Haces unas preguntas? No me lo creo, venga, la fiesta de los bichos Vale ¿Estáis contentos? ¿Estáis conforme con lo que acabáis de hacer? ¿Os parece bien la actitud que habéis tenido? ¿Vale? Si a vosotros os parece bien Por mí, perfecto Pero no me vengáis a molestar ¿Vale? Gracias Muy amables <risa> Menos mal que llevo el casco y tengo la suerte de, de poder pillar ese casco. Pero, pero a niveles bastante interesantes. ¿eh? Vale, tengo carne podrida. Vale. Ya, ¿Por qué no te comes el filete? Porque me lo, pier me lo quiero reservar para cuando lo necesite de verdad. ¿Sabes? Si por ahora me puedo alimentar de carne podrida. Perfecto. Entonces. Vamos a ir quemando el hierro. Vale, y lo que se vaya crafteando. Vale, estaría bien. Creo que voy a hacer un.. ¿Cómo se llama? Vale, tengo hilo, pero solo tengo dos. Perfecto. Me acabo de asustar un poco. No te voy a engañar. Voy a hacer.. ¿Cómo se llama? Me va a salir, no me va a salir. Eh, un huerto. ¿Vale? Porque no podemos alimentarnos de así porque sí, ¿sabes? Vale. Vale. ¡Oh! ¡Una semilla espectacular! Vale, yo creo que una, una me sirve Por ahora, una me sirve Vale No tenemos más, ¿eh? lo que hay Hay que conformarse con lo que se tiene Vale Dos semillas Tres semillas Yo creo que De momento tenemos tres Por ahora nos tenemos que conformar con estas tres semillas Es lo que hay No hay más Vale, pues es lo que hay Entonces um, Vale, voy a colocar aquí Por favor, déjame el agua Vale Voy a hacer algo infinito aquí, eh Porque si no Es que aquí andamos un poco escasos de, de agua, eh Te lo digo Muy escasos Vale, y ahora tengo agua infinita. Vale, entonces me voy a hacer un huerto eh, aquí mismo. Aquí, aquí. Aquí yo creo que me puede servir. Además, mira, estoy al, al ladito de casa. Me va a venir bastante bien. Vale. Yo creo que con estos bloques... Perfecto, entonces... Esto lo pico. Vamos a hacer el huerto... Y cuando lo tenga hecho, volvemos. ¿Vale? Así que enseguida estoy con vosotros. Ya tenemos el huerto, ¿vale? Ya sé que es muy cutre. Pero por lo menos tenemos algo de, de comer. Entonces, voy a guardar esto, esto, esto y esto, esto. Esto lo dejo aquí. Esto lo guardo. No, esto, espérate. Ah, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Me lo llevo. No voy a invertir en gastarme hierro para poderme hacer un casco, porque por ahora puedo sobrevivir con el casco ese entonces dicho esto, vamos a seguir picando por aquí porque necesito bastante más eh, hierro eh. pero lo que es bastante por lo menos para poder hacer lo que sí que necesito también es hilo vale, tengo para nada, genial vale, tengo botas poco, pero... Vale, ya tengo la armadura Ya tengo la armadura, chicos Genial eso, eso es un punto positivo, eh Un punto bastante, bastante, bastante, bastante Pero bastante positivo, eh Tenemos la armadura Y llevo... No sé cuánto llevo de vídeo Te lo digo Espérate, déjame que lo mire ¿Cuánto llevo? 30 minutos Y estoy sobreviviendo Increíble es espectacular ¿Y ¿Por qué no ha salido a la superficie? Sí, pero he luchado contra bichos ¿A qué eso no lo miras? ¿A qué eso no piensas que lo he hecho? ¿Eh? He sobrevivido Estoy sobreviviendo Chicos, tengo 7 niveles Llegaremos a los 10 niveles Lo descubriremos en unos instantes A ver Por ahora Use la de hierro que tengo ¿Vale? Me gusta, me gusta entonces, hierro tenemos ¿Vale? Entonces a Altura Menos 26 Claro, es que menos 28 Vete tú a encontrar algo interesante para aquí, ¿sabes? ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Atención, chicos! ¡Atención, chicos! ¡Atención, chicos! ¡Atención, chicos! ¡Atención, chicos! ¡Atención, chicos! ¡Tachán! Mira lo que he encontrado. Bueno, del para bueno. Aquí solo hay uno. espectacular. ¿Ves? ¡Ah, oh, pues no! Hay, hay más, hay más. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Hay, ¿Hay, ¿Hay, ¿Hay más? ¿Hay más? Solo hay dos. Perfecto. Eh, estoy en la capa. Menos 45. No sé si era esta capa o no. Pero... Parece ser que hemos encontrado diamantes oh, ¡Ah, yeah. oh, ya! ¡Ah, ya! Y podemos empezar a hacer la mesa de encantamientos ¿Te estás pasando al Minecraft? No, que sé? Yo simplemente estoy mirando No estoy haciendo nada más Yo solo estoy picando ¿No lo ves o okay? qué? Es lo único que me queda Luego ya el resto me da exactamente igual Pero... Vale, aquí tenemos oro de momento, loro, no lo pillo porque no tenemos manzanas. Si tuviéramos manzanas, pues estaría bastante bien, pero... Vale, voy a picar por aquí. A ver si encontramos algo aparte de grava. Vale, pues llevo un rato ya picando aquí. Y parece ser que no, no estamos encontrando nada más, ¿eh? Yo creo que voy a volver a la cueva. Y vamos a seguir picando por ahí, ¿eh? Porque... A ver, he bajado hasta la capa Menos 54 Que supuestamente Es la capa en la que se encuentran Las cositas interesantes Voy a bajar un poco más Voy a bajar hasta la Menos 54 y... Bien que tuviéramos Un pico más bueno Y que picase más rápido, sí Pero es que me quiero gastar los picos de piedra ¿Sabes? Para, para porque si no ¿Para, ¿para qué los uso? ¿Sabes? ¿Para qué los uso, dirás? Pues para picar piedra, para picar carbón, para picar. Sí, pero es que me, me ocupan espacio en el inventario, me molestan. No los quiero. Así que necesito gastarlos. Eh, estoy por volver para atrás e ir a la cueva. ¿Ves por qué va bien el cubo de agua? ¿Lo ves? Es que es una maravilla mejor mi invento del Minecraft. de agua. Um, vale. ¿Tengo por aquí. Tengo bastante hierro que me puede servir para hacer... La armadura entera y las herramientas también, ¿eh? Pero, pero bastante. 17. Y tengo la armadura completa. ¿Qué? ¿No confiabas o okay? qué? No esperabas yo que lo consiguiera, ¿verdad? Yo tampoco, eh, no, no te voy a caer. Yo tampoco me lo esperaba. Vale, pillo el oro, porque me va a venir bien. Mm, creo que se subía por aquí, ¿no? Era por aquí. Por lo menos es de día. Y eso nos tranquiliza. Vale, ¿dónde estoy? ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy, uy, uy! uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! uy hoy la que se nos ha liado en un momento! ¡Madre mía, muchachito! ¡Lo que acaba de ocurrir! ¡Lo que acaba de ocurrir! ¡Lo que acaba de ocurrir! Yo creo que con las piedras que tengo... Me voy a hacer otra casa. Eh... Espérate. Por aquí había vacas. Hay vacas, ¿no? Pues... Lo siento, no, no. No quiero hacerlo, pero... Es que... Es que no tengo... No, no, no tengo comida ni cuero. Lo siento. Necesito, necesito cosas. Necesito cosas. Vieza tato, voy a ir explorando. Voy a explorar, de verdad. Sí, voy a explorar. lo único que me queda. Lo único que me queda ser explorando el mundo. A ver... Comida tengo. Así que... Eso está bastante bien. Mm, voy a tratar de encontrar mi casa. Pero va a ser un poco complicado, ¿eh? ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Por fin he encontrado! Lo que yo estaba buscando. ¡Por fin lo encontré! ¡Ve a dejar los lobos, hombre! ¡Hombre! Mira, ¡Mira, mira, mira, mira, mira, mira lo que tengo por aquí! ¡Mira lo que tengo por allá! ¿Vale? Eh, uh. ¡Ay, Dios mío, de mi alma y de mi corazón! ¡Me he dejado el horno en casa! ¡Y no puedo cocinar! Y no puedo cocinar Y no puedo cocinar Vale, ¡Ah! ¿qué te parece la canción? ¿Vale? ¿Podría cocinar el pollo y todo eso? Sí Lo podría hacer Pero no es momento de cocinar ahora mismo Es momento de sobrevivir Voy a morir, ya lo sé Voy a morir ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Socorro! Vale, espérate. ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Estoy sobreviviendo y no sé cómo lo estoy apiando. Estoy sobreviviendo, y no sé cómo lo hago Estoy sobreviviendo, y estoy sobreviviendo No tengo un arco para golpear A los creepers que están lejos Y quieren explotar ¡Ay, Dios mío! ¡Qué te, señor! Lleva a un niño en bracitos Y como me persiga el niño, muero ¡Perfecto! ¡Lo hemos conseguido! maravilloso, genial, espectacular, ha sido un capitulazo bastante, Dios casi